haciéndome unos robos pequeños, pero anoche me robaron un compresor industrial y vine a poner la denuncia aquí al destacamento. ¿Dónde fue eso? El barrio San Martín de Porre, calle 6, número 76. Sí, este ¿no? hicieron, nos han hecho pequeños robos de madera, pero nada muy, pero anoche me robaron un compresor industrial. Y ya las cosas van. ¿El, el valor de ese compromiso? Eh, Debe de andar los, rondando los 50 a 45 wow. mil pesos. Wow. ¿Cómo te percataste? De no, al llegar al, al lugar, al taller, nos dimos cuenta ya que hacía falta y ahí nos dimos cuenta que no han hecho el robo. Y vimos por pues, dónde entraron y salieron. ¿Por dónde entró? Eh, Por una parte trasera. Wow total, ¿a cómo, cuánto asciende ya todo lo que está llevado? ¿Un estimado? Debe de haber un estimado de 140.000, por ahí más o menos. ¿Talleres de banistería? De banistería. ¿Dónde está ubicado? Calle 6, número 76, San Martín de Porres. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? No, que nos ayuden a ver para ver cómo podemos resolver este problema, porque yo supongo que que lo ha hecho, ha estado haciéndolo, ha ido incrementando el robo y lo ha ido aumentando. Entonces ahora queremos ver si ponemos fin a eso. ¿Tu nombre es? Pablo Evangelista Gavilán. ¿Cuándo está tu taller? Calle 6, número 76, San Martín de Porres.